El día de hoy nos encontramos con Ofelia Pastrana, quien es física, economista, comediante, tecnóloga, youtuber, creadora de contenido y un sinfín y sinfín de cosas. Y bueno, bienvenida, Ofelia, ¿Cómo estás? Muchas gracias. De hecho, no más por aclarar, porque ya me han jalado las orejas millones de veces por esto. No soy tecnóloga, solamente que no, no conocía bien okay. lo que significaba en su momento. Y por ahí lo puse por ahí un bio que ya desapareció, pero me persigue. <risa> Y entonces me gusta decir que soy tecnóloga por robo eh, o, o, o, o eh, adoptada, pero aún así, de todos modos, pues lo digo o lo decía en su momento, porque he trabajado mucho con tecnología, estudié física, tengo una maestría en economía, pero he estado detrás del tema de tecnología desde hace mucho tiempo y, y eso es parte de lo que quería comunicar en ese momento. Lo que pasa es que no sabía que esto era un título un título en México. Sabes, hay gente que el yo soy tecnólogo y digo, wow, qué chido título. Bueno, no lo sabía, pero no más para aclarar. Yo me inventé un título de paso, eh, ando por la vida diciendo que soy la explicatriz, que es un modo muy rápido de explicar lo que hago, no? Que eh, bueno, si hay un güey que anda por ahí diciendo hola, soy Chabelo. Yo claro. puedo decir hola, soy la explicatriz, no? Eso es mi pensar con eso. Y, y es, es, es un adjetivo como tal o es un personaje? Es un modo rápido de describir lo que hago en general. Es como por así decir mi, mi título inventado más que personaje okay. soy, soy yo porque a fin de cuentas esto hago. Y no te miento, como generadora de contenido me ha aterrizado, me ha solucionado la vida, porque a veces me invitan que la radio, que la tele es de y qué voy a hacer? No? Pues claro. Explicar, lo, lo, claro, explicar. claro. Imagínate así de ven y me explicas que es Bitcoin. Caso famoso. Ven y me explicas qué está pasando con tal no? Y, y, y la labor de tomar un tema grande y volverlo pequeño para poderlo sintetizar y explicar. Es una labor. Entonces me, me he comido mi personaje, por así decirlo. <risa> Oye, pero eh, bueno, eso soy la explicatriz. Está, está cañón como este tema de los títulos, ¿no? O sea... Eh, me... Pareciera que es algo muy similar A este fenómeno que, que le sucede a los actores Cuando empiezan un rol Y ya siempre, ya ni siquiera te llaman por el nombre Por tu nombre, sino te llaman por el nombre de tu personaje, personaje no sí, claro. Entonces, este tipo de cosas A veces en la en esta huella digital Pues sigue apareciendo O sea, aunque tú quieras tratar de borrarlo es que Hay algún que, sí. comentario que hiciste Hay algún mensaje que diste Hay algún navío que se quedó por ahí <risa> Un screenshot, o sea, cualquier cosa Y sale, vuelve a salir, ¿no? Sí, total, total, no, y la verdad es que no, no me lo peleó mucho solamente que eh, lo uso más como excusa para hablar del tema de la explicatriz y entre comillas hasta posicionar. Pero si sí es verdad que eh, hay tantas versiones de ofelia que ni yo sé. Y claro que tu versión de quién eres en redes no eres tú, pero de nadie. Yo siempre he dicho porque he dado capacitaciones de esto, de esto también una cantidad de gente que lo que se hace en redes es tu propio auto reality. Okay. Y tú defines y hay gente que genuinamente en redes tiene una vida que no tiene no, o sea, no es queja, ¿sabes? Sino simplemente es otra muestra, cuentas una historia como, como estos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso típico de este billonario italiano que subía, subí todo, todo carros de lujo, viajes, yates y demás. Y que luego resultó que era un, una persona que le como que le inventaron esa vida para sí, ver ese fenómeno total. de las redes sociales. no que, que bueno, te digo algo también sucede por fuera. O sea, cuántos músicos, cuántos actores, eh, no? Eh, ahí te va otra atletas que siempre salen esas historias de oh le firmo un contrato de 40 millones de los yo no sé sabes y vas y miras y ese contrato es a lo largo de su carrera <risa> y, y, y parte de eso es un préstamo y no lo mismo con la gente en música firma un contrato de tanto para un disco sí pero cuando es con la disquera esos contratos son préstamos y, y traen muchas cosas detrás también. sí total y entonces les dan esta vida para pues porque en últimas vende, vende no si dan esa imagen entonces no no no es exclusivo de las redes sociales pero en redes, claro que existe una versión de ti que, que tú construyes. Y yo lo que enseño cuando platico de esto es pues, apodérate de eso. No es tu cuenta la historia que quieres contar. Yo, por ejemplo, en redes trato de no comunicar tantas cosas de la índole negativa de la diversidad okay. que mucha gente la trae muy puesta. No es como. Pues sí, claro que hay que decir si las cosas negativas. Me discriminaron, no me dejaron, no me trataron mal. Me dijeron, señor, esas cosas. Pero es una narrativa al final del día. O sea, estaría muy cabrón si nada más estuvieras enfocándote en eso, buscando esa atracción, no? Porque ese ese como como, como sí. shame, shame, eh, attraction, no? Que le llaman, que es el hecho de que no voy a hacer, hacer como que todo me afecta para generar como todavía más visibilidad y vir viralidad en ese y sentido. La, ¿no? Y la verdad y, es que en últimas capaz y todo sí te afecta, sabes? No, no, claro, pero pero, pero entiendo el punto. Sí, que que, que pero a hay a quienes es... abusan de ese tema. O sea, de que sí. ponen de que... No, es que, por ejemplo, me, me, me llamaba mucho la atención y me sigue llamando mucho la atención cuando hay creadores de contenido, influencers o personas mm -hmm. que suben eh, algunos videos llorando. Sí. O sea, digo, que, que ojo, no, lo, no, no es que lo vea que está mal, o sea, digo, quizá en alguna ocasión yo lo pueda hacer y demás si realmente digo, oye, esto le puede servir a alguien. Sí, Pero hay sí. algunas otras cosas que digo... Hay un Caray. meme, hay un meme de eso. De eh, entonces muestran primero una chamaca aquí como en la tienda, no, no sé, un Sara lo que sea. Y entonces anuncian la tienda cierra en cinco minutos, no. Y entonces ella se queda seis. El próximo video, me encerraron en un Sara. <risa> <risa> no, no me dejaron salir, no. Y era como, de, no, es que te quedaste un minuto más y tenías que abrir. Es, sí es verdad. La verdad es que, a ver, el marketing de la indignación es real. Ok, eh, las redes sociales viven del engagement. Entonces, si tú publicas cualquier cosa polémica y también, ¿Qué? por supuesto, eh, exacto, también hay este tema como del, del busco el hate y demás, que mis respetos, porque la verdad es que es complejo. Oye, ¿qu quienes también buscan eso, verdad? O sea, hay quienes como que hasta tratan de hablar cosas polémicas para recibir ese tipo de Haiti, porque al final del día no. Creo que prácticamente los algoritmos en redes y todo se alimentan de los haters. Casi, casi es como se alimentan de la interacción, de la interacción, ¿Y pero el hate la despierta mucho. si ¿Sí? Quienes interactúan más, el hater. Ahora vale la pena dejar en claro que, claro, que las quejas se tienen que publicar, no? Y hay un y el, el, es difícil entonces saber cuál es genuina, cuál no, pero, pero por lo general, pues lo mejor es asumir que todas son genuinas menos las dos que son falsas. Y aún así, el problema aquí es que, eh, pues sí, hay gente que hace negocios enteros alrededor de esto. Mi visión o, o como yo veo este tema es que eso es un truco de promoción y quien tiene magia no necesita trucos. Ok, sabes que es, es muy buena frase. <ríe> sí, Salsa, sí. Cabrón. sí, sí, sí, sí. Y, y si lo piensas, no viene de las redes Televisa. Tiene, te novelas y te ven notas y estas cosas, no, que, bueno, por decir Televisa, eh, la tele, pues en general, no eh, los, los talentos como de la vieja escuela, todo el día estaban en un escándalo bien loco. Y, I, y incluso eran cosas que ellos eh, inventaban también. Bien podrías o sea, decir que varias de esas son, son creadas. Cuando, sí, cuando claro. hay promoción de por medio, tú sí, sí, sí queda un poco de. ¿Sí bueno cortaron Ah, bueno, ahorita podemos regresar a este tema del de, de caso de Cristian Nodal y, y Belinda Justamente, ¿no? Que sucede eso, ¿no? Sucede donde Cristian Nodal de pronto en un día para otro borra todas las imágenes Deja la imagen de Espíritu González y resulta que se vuelve todo un boom de Cortaron Claro ¿Qué va a suceder? Sí, claro Porque es este tema de la expectativa de todas las redes, ¿no? Y, y volviendo a ese tema de, de, de que... que como comenzábamos a platicar de ese tema de cómo que tú creas tu propia realidad en tus redes sociales. Uh -huh. Porque hay esta necesidad hoy en día de muchas personas, ¿no? Porque... No tenemos... culpo a nadie. Hay dinero. Eso es fin. Ok. Es todo, ¿sabes? Y todo. Y, y bueno, <risa> y, ¿y qué sucede con...? todos los que estamos aspirando o que estamos creando contenido, esa es como la aspiración, ¿ah? ¿eh? Como antes era ser eh, ingeniero, ser arquitecto. O sea, hoy en día, pues digo, creo que volteas y eh, si te ha tocado dar conferencias en, en escuelas, universidades, uh -huh. hoy en día hay muchos niños que preguntas, oye, ¿quién quieres ser? ¿Cuál es tu sueño? Y es YouTube. Y YouTuber, es, sí, claro. la, es que la verdad es que es una búsqueda más fundamental porque siempre quieren fama y fortuna. Yo también, me explico. Claro, no, no. Y, eh, y creo que todos, punto. todos en esencia... <risa> Uh -huh. queremos fama y fortuna sí la verdad es que de diferentes maneras no hay a diferentes escalas quizás pero... quizá lo que queremos es una libertad sabes y, y con la fortuna la tenemos la fama la fama no sé si no sé si te da libertades ahora no pero eso es otro tema bueno porque también ojo eh la fama uh -huh. difiere de la parte como de, de, de ser su... Bueno, creo que hay una diferencia con una línea muy marcada entre fama y estar como en el, en, en el ojo en el ojo sí, ahí de todo cáncer, el tema. Sí, claro, así. Porque puede ser muy famoso, pero si tienes como, como eh, pues muchas... No sé, tú eh, tienes un perfil, eres líder en cierto ámbito y demás y tienes esa uh -huh. fama que te da prestigio, ¿no? claro Es fama con prestigio y la otra es fama pues, por hacerte... Porque tú puedes hacer famoso por un, por un meme y ser ley. ID Hay un X. documental exacto, sí, o, o liberar tu, tu sextape y listo. famoso. Sí, O ¿no? oh, hacer tu OnlyFans, sí. Total, exacto. Sí, con OnlyFans y el sextape ya no, ya no, ya no es escándalo. Tienes <risa> sí, toda la razón. Es, es regalo el OnlyFans. Sí, no sí, es sí. Ya, o sea, ahí está disponible. Hay un eh, documental muy que fue muy sonado en su momento de Kate del Castillo y toda su historia con Chapo y todo esto. No sé qué lo hablar. Que mucha gente, yo no sé si lo leí diferente. He platicado de esto con varias personas, pero el tema es que el documental habla de cómo Kate fue ojo de investigación. Entonces este es un documental que digo guiño, guiño. La verdad es que yo no sé si esto es verdad, entonces va a difamar en 321. Eh, se ve como que es un Kate diciendo las netas, no? A ver, esto fue lo que pasó. Esto, esto es lo que consigues. Esto es lo que se ve y, y lo digo porque el cierre del documental es el famoso del meme de qué te digo, amiga Caí, no, no sé si si recuerdas ese meme. Claro, claro. De hecho, de hecho, sí recuerdo no, no vi completamente el documental. Uh -huh. Recuerdo parcialmente ver algunas como escenas o sí, escenas momentos. y demás. Y digo, conozco a, a Kate por algunos de sus papeles y roles que, que había desempeñado uh -huh. Y sí, la, sí se ve que está hablando muy sinceramente o claro sea, sí, sí, hay, sí hay esa como... Eh, o sea, se ve en su test, en, en la manera que está viendo al entrevistador Y cómo está contando la historia y dices Claro, esto es lo que... es lo que Bueno, yo tengo un sesgo titánico porque estoy en ese documental Pero el punto es que el documental cierra con Kate hablando de lo que sucedió cuando la investigaron porque el cuento es que sacaron toda esta información de aquí del castillo y la publicaron gobierno. Entonces Kate se volteó de ey, ey, ey, ey. un momento como que toda esta investigación ahora es tema de no de, del chisme de nacional público. y la resolución que fue con que es con lo que cerra el documental y esto a mí todavía me da un poquito de Es que eh, estoy hablando que esto es una resolución de procedimiento legal fue que al ser figura pública, escúchame esto, pierde su derecho a la libertad. Perdón. Madres. No, entonces eh, eh, no dudo que está escrito de modos más bonitos en el documental, pero lo que dice es que claro, cuando tú, cuando tú ya es una figura pública, la gente siente que te puede saludar en cualquier esquina, platicar, eh, eh, hacer eh, los paparazzis, no eh, eh, usar tu imagen para cualquier cosa, hacer memes de ti, una cantidad de, de, de cosas que no harías con tu cuatro cuata, pero con esta persona sí Y entonces yo como figura pública chiquitita, eh, eh, me También, ¿también has, has vivido algo de eso. O sea, te ha tocado vivir a, como sí, situaciones es, es, en, en eso. Yo, yo me lo gozo mucho porque en último es saludar a muchas personas, eh, de, eh, como lidio con la diversidad. Entonces, a veces es un abrazo. ¿no? De hecho, en Nueva York, te tocó un fan. Se acercó una persona en el metro a saludar y fue de qué bonito. No ah, es, es. Me, lo, me lo gozo. Pero del otro lado, a veces no sé, me quedé una vez en un Airbnb y, y, y pues saliendo, no de repente. Eh, Ay, tú eres Ophelia, no sé qué hablar. haré. Qué, qué bonito momento. Pero yo me quedé pensando, pero yo tenía las cortinas abiertas todo el tiempo. <risa> Caminando en el Airbnb. Yo pensaba que nadie me sabía, ¿no? Y, y esto es mínimo. Me imagino lo que hace en la vida para... Para alguien con un... Para Kate del Castillo, ¿sabes? Claro. Para alguien. No, como ah, que... Ah, por, por eso también hubo... Digo, hace, hace años, si, si recuerdas este hecho de... De tanto como con los policías y los políticos que estaban uh -huh. empujando este tipo de, oigan, es que no me pueden grabar y no pueden utilizar esta. Claro. Y, y, y va referente a esto, ¿no? a Este hecho de que de, pues sí, al final del día eh, si eres figura pública y estás en un puesto, sobre todo como los políticos, que te eligió el pueblo, por así ah, decirlo. Además, claro, pues sí. digo, te debes al pueblo. O sea, prácticamente sí. digo en la parte que hagas. Yo, yo eso sí estoy consciente en la parte que hagas donde estés en tu trabajo. Uh -huh. La parte a lo mejor ya como que que te estén est est hostigando cuando estás con tu familia y cosas digo ahí ya. Sí, da un poco de raro y en últimas la verdad es que hablar de esto también es un poquito como lágrimas de Blanca. Sabes, como que también sí, sí, no, no, no, no, tam también un poco de hoy, oh, pues no, pues perdón por ser Sí, Ah, perdón, perdón, me viste. Y de hecho, tu trabajo es ser eso. No, en eso a veces yo pienso que lujo los Daft Punk que pueden ir al Oxxo. Claro, se quitan el casco y ya. Sí, sí, sí, no. <risa> ¿Sabes? Oye, por cierto Daft Punk, que, lástima que, que eran muy buenos, pero ¿Sí? me imagino que ya se hartaban de entre ellos también. Digo. Pues mira artistas, sí, ¿sabes? Claro. Hay millones de motivos de ahí que puede que no hayamos visto, ¿sabes? Que simplemente fue un ya... A lo mejor nunca se conocían tampoco entre es, ellos. ¿Qué tal? Que, ¿Qué tal que sean seis Daft Punk? ¿Sabes? ¿Estás puesto a pensar en eso? Madres. sí. Eso, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, la fama en particular, yo siempre he visto como con un poquito de, de cerca y de lejos. De no entero, ¿no? De Hablando como... del tema de que la gente quiere fama y fortuna pero entiendo por qué. Y creo que tú tienes como las dos caras porque has estado detrás de personas que, que se han convertido famosos o que uh -huh. eran, ya son famosos como de pues ya siendo tú una <risas> figura pública ya más expuesta y eh, timbras en estas revistas de las 100 mujeres eh, más influyentes de México y pues eso de alguna manera eh, pues eh, empieza a generar un cierto peso sí la verdad es que eh, me ha tocado convivir con esto de muchos ángulos no no es una situación tan rockstar como suena no, pero... porque pero, esa es la otra cosa la, las personas creen que es todo como rockstar y... y es y que sí si es verdad que cuando tienes un aspecto de reconocimiento hay gente que va a hacer cosas por ti, a mí me da mucha pena, pena total ¿sabes? o sea, tipo de te tropiezas y bien algo, Ay, perdón, Ofel, Y es de no, no, espera, espera. Yo te ayudo a ti. Sabes, como que me da un poco de. Pero no dudo que habrá gente que abusa de eso. Claro. Sabes? Sí, sí, sí. Como que si sí, hay gente que sí, sí. No, como. Así de, ya, sí, que me abran la puerta. No, no inclusive que... como como estos influencers de que, que digo casos que, que hemos escuchado y que se vuelven virales donde oye, mandaron un mensaje a un hotel porque se querían quedar y que oye, uh -huh. este voy para allá, este que me regalas. Claro, y eso, pues, para... que te digo algo eh, depende del influencer. Puede valer ¿sabes? Claro, claro, claro. No, evidentemente. Es, que, es que, es que... Es una, claro. mo es una moneda. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué opinas de esta moneda? De, de... Del influencer marketing y de la economía de los likes y, y, y todo esto... Esta revolución que, que, pues, prácticamente, pues, tiene un... Tiene un peso y... Pues, sí, digo, sí eh, claro. Eh, hay hasta exclusividad de... El problema ahí... Mira, primero que todo, eh, mi posición, mi trabajo, cuando me contratan y más, ahí dice a veces, no, Felipe, son influencer. Estoy peleada con la etiqueta o el título influencer. Eh, la convivo y la uso, la aplico, pero el problema de la palabra influencer es que implica que la gente es influenciable. Y mi trabajo es influenciarles. ¿Sabes? Y eso ha sido un poco de en un momento. Todo el mundo tiene pensamiento, todo el mundo tiene capacidad de decisión, todo el mundo... O pero... debería, o debería, porque también... Está esta esta parte de, de, de la naturaleza humana que nos nos gusta que nos den indicaciones, nos gusta que nos den instrucciones. Me las piden, me escriben así. De, sí, sí, sí. ofelia Ophelia, ¿qué compro? ¿Qué, pe ¿Qué pensamos de esto? Me han dicho. ¿Sabes? pasado algo? Oye, Ophelia, ¿qué pensamos de esto? Es que, ¿qué piensas tú? No, claro, pero, pero es, eh, la verdad es que es, está extraño. O sea, eh, habla mucho Diego Rosarín de este tema, no? De que uh -huh. esta colectividad que necesitas, esta validación. De, de, de alguien para que realmente digo, y como como era antes, no? O sea, por eso también los filósofos y pues lo que decían era la escuela que seguían, y pintores y artistas y demás. Sí, la verdad es que también responde mucho a que tenemos una sobredosis de información. O sea, entonces ya pasamos de la era de la desinformación a la era. Yo sé que ahorita parecería que estamos en la era de la información, lo sé, pero ahora tenemos tantos datos, pasan tantas cosas, hay tantas series, hablemoslo como si fueran series, hay tantas series que tú no tienes tiempo de verlas todas. Y no creo que te dé la vida para verlas todas. Entonces, exacto. Si quisieras. Además, porque además no solo son las de ahorita, sino son las de los dos miles, a los noventas, ochentas, setentas, sesentas, ¿no? Entonces tenemos tanto que lo que, fun lo que funge la persona eh, comunicadora es de ser un filtro. Sí, sí, sí, creo que nos tenemos... Tenemos la responsabilidad de convertirnos eh, más que en creadores, o sea, porque también este hecho de creador de contenido creo que no existe como tal, porque al final del día no estamos... Eh, creando algo nuevo. O sea, definitivamente creo que la mayoría de las cosas o la mayoría de los de, los, de estos creadores, uh -huh. eh, digo, agarramos cosas de, de otro lado y curamos contenido, nos convertimos en curadores de contenido. Sí, y, y eso es parte de eh, la chamba y por eso nos buscan. ¿no? Pero del otro lado, en mis espacios, yo siempre digo a toda la gente que en ve mi canal duden de mí si lo que yo dije está tan fuera de lugar, tan soez, tan idiota, lo que sea. O sea, si fui youtuber estereotípica, y ustedes fueron a Googlear para corregirme. Entonces, qué bueno, porque estamos investigando ¿no? y, y estamos <risa> creciendo juntos también. O sea, la comunidad Ajá. crece en conjunto. Sí, yo no tengo la yo no tengo la verdad revelada, yo no sé las cosas. Pero bueno, Ay, acerca del influencer marketing, hay también algo hay que decir acerca de cómo tenemos un tema donde las marcas ya no tienen peso. Por mera, eh, por mero desarrollo de la comunicación. Entiéndase, en los 70s, en los 80s, tú ibas a una tienda y la tienda tenía un vendedor de la marca y el vendedor veía por ti. Un representante de marca. Eh, y... Ajá, pero el tema es que las marcas hacían las cosas en los ochentas. Entiendes, Kodak se inventó el filme, desarrolló el filme y te lo está vendiendo. Claro, y era wow, ah, y invento bueno, era un exacto, era el invento laboratorio. Claro, hoy en día, si tú quieres hacer filme puedes, puedes. Quieres vender filme, Tita, puedes. Vamos a hacer ya un rollo súper cool, súper chido para la gente que usa polaroides. Eh, eh, con la marca del podcast podemos, no? Claro, claro que se puede. Yo sé quién lo grande. Me explico. Entonces, como cualquier persona puede hacer cualquier cosa, la verdad es que ya nadie se responsabiliza por nada. El mercado de celulares Android es clásico demostrador de eso donde te topas que se daña el teléfono y a dónde voy? uno pues a quien lo vendió, a quien lo manufactura, a quien lo importó, a quien no. Nadie sabe exactamente ya, ya de dónde es, viene. Es, es como se pierde como como el tema blockchain, no? Que se pierde ese hilo de ah, dónde de conectas no? los puntos y demás. Entonces, por consecuencia, las marcas hoy tienen mucho menos peso de credibilidad que antes. Digo, antes, antes tampoco era como para confiarles al 100, pero hoy en día de verdad es que quién hizo mi celular? Vas y mira si es de, ni idea. Entonces. Por eso es que se le da tanto peso a lo personal. Mira, Apple gasta millones de dólares en sus lanzamientos y nos da vallas comerciales, eh, unas tiendas que están diseñadas para que tú vayas a tocarlo. No para eso. Son las tiendas sí, por, el por, por eso son todas abiertas. No? Y tú juegas cristales y, y, y bonitas uh -huh. bonita la, aquí la de la de Antara está un preciosa. evento de lanzamiento donde nos dicen los detalles más íntimos. Este cristal de la cámara lo elegimos porque mandamos a alguien al Tibet para que encontrara que y wow y todos estos detalles, no? Y, y aún así, de, desde detrás de los comerciales, el anuncio, el showroom, todas estas cosas. Todavía hay gente que va a YouTube a ver, a ver el comparar, unboxing, a comparar de estos. Y el te... unboxing es un es un vato que se está diciendo hoy se está pesado. Sabes, y a ese güey le crees más que a todo lo que hizo Apple. Oye, y, y eso que digo, recordando el evento de Apple, el último con esta de, de la contingencia, uh -huh. buenísimo evento cinemático, sí, de transiciones claro. y una producción espectacular que ni Hollywood, yo creo que la tiene. Pero todavía le crees más, <risa> claro, al cuate que lo tiene en la mano y dice, ah, sí, está cool. Al geek, tech y, geek. Y, y, y eso es porque, de estos. exacto, eso es porque, aunque fueran personas desconocidas, creemos más en otras personas que en marcas. Ese es el influencer Y también marketing. creemos más en otras personas que nosotros, en nuestro juicio propio. Ajá. O sea, porque hoy en día, a pesar de que hay, muy, como dices, mucha información y, y, y tenemos esta era de información, ya el consumidor, eh, eh, pues está más consciente también. Total. Al final del día, eh, cuando tú vas a comprar algo, vas a adquirir algo, es porque ya viste... N cantidad de reviews. Ya viste cómo está calificado en Amazon, de eh, todas las especificaciones. O sea, prácticamente si llega un vendedor contigo, creo que tú pudieras saber más que el vendedor, que, que lo que el mismo vendedor sabe. Ese es el trabajo del marketing que tú llegues y le digas al vendedor qué producto quieres y le da la madre a esta dinámica de que se supone que el representante de la marca de los ochentas te va a cuidar. Esta es la licuadora que usted debería tener. No, yo no quiero esa. Yo quiero esta. ¿Por qué? Porque yo ya me informé de eso. Va todo lo que sea la comunicación externa de producto. Y el punto aquí es que el influencer marketing responde a eso también. No más que como ya dudamos de todo, todo está en duda, todo se puede falsear. Tenemos esta noción de que los seres humanos todavía no se pueden falsear. Y digo noción porque claro que sí. No, claro, pues ya vemos estos influencers. De, de que son desarrollados y con Déjate de eso. Y todo. Estos influencers que les pagan su vida, que son desarrollados por una agencia también, ¿sabes? O sea, ni siquiera tienen que ser rendereados, ¿no? Hay gente que tú genuinamente te quedas pensando un... Madres. No no había pensado en eso. Sí, claro. Sí, hay gente que, que están ahí porque se les pagó su carrera. ¿Cómo sucedía con la música? Claro, que, que, que exacto. Sí, sí, ¿No? sí. Estaba pensando en eso, ¿no? Que, que fabricabas esta banda, que a lo mejor mm -hmm. no cantaban tan bien, pero, pero digo, ahí están... ya hay el autotune y demás y lo fabricabas y ya lo, lo marqueteabas, ¿no? la estrategia de lanzamiento de esta gente era puro marketing y sigue siendo así. No más que ahora lo que importa es la marca personal, pero porque la marca personal es una firma de una persona, ser humano que avala un producto y, y eso es lo que se paga cuando compras el marketing. La gente piensa que el influencer marketing es comprar Rich donde y ahí es donde meten las patas. Es como yo con yo lo contrato porque tengo muchos seguidores. Sí, pero es violador. Sabes? Claro. <risa> no. eh, yo, yo lo contrato porque tiene muchos seguidores. La verdad es que si tú quieres tener Rich con tu mensaje, quien te vende el alcance más barato, es la misma red social quien la fabrica. La verdad me explico si a la fabrica Tú vas a Twitter y tú o sea bien que puedes en vez de darle un millón de pesos a una persona súper buena, que okay, es un material, que hacemos, bueno, dale 100 mil pesos a una persona <ríe> influencer. Pues no que okay, hay campañas de millones por ahí, pero sí, sí, sí. en vez de darle sí, 100 mil sí. pesos a un influencer, puedes darle 10 mil a un artista muy chido que no tiene followers, que te haga un mensaje de no mames y una entrega súper cool y demás. Y luego compras social ads y le llevas tráfico a su anuncio y entonces sigue siendo humano. Tiene mucho talento y tiene los views. Pero la gente no lo ve así. Lo que, lo que piensa es que. piensa que. Número de seguidores es igual al número de. de, de, de, de cool. pesos. Sí, no, costar. y de, de pesos, ¿no? O sea, como que tratan de hacer una conversión como muy lineal cuando sabemos que las redes no son lineales. Sí, total. Y, y, y honestamente eh, es muy diferente que un polinesio diga algo a que. Eh, Yuya diga algo, ¿no? Por dar un ejemplo, o sea, claro. no, no son reemplazables, aunque tengan números de seguidores similares. Y si son reemplazables, entonces hay que hablar acerca el, de la situación de la campaña que ya no le importa quién diga el mensaje. ¿No? Que, que eso es cuando ya trasciende realmente el mensaje, no cuando ya no hay necesidad eh, de, de, de que alguien comunique la campaña, sino que ya él sí. es de, la campaña como por así decirlo, ya es del pueblo, <risa> entonces ya, ya va de como de boca en boca y demás. O cuando eh. lidias, exacto, cuando lidias con productos que son tan genéricos, o sea, el yo, yo, yo, yo le decía a alguien, la gente que trabaja en marketing de, no sé, refrescos, Coca-Cola, tienen 100 años de historial de ah, vamos a esto, ya lo hicimos, vamos a esto, ya lo hicimos, vamos a esto, ya lo hicimos. Y ahora ¿no? qué haces? Y ahora qué haces? Y ya van como en esos sentimientos súper base, como sé feliz. Sabes? <risa> <risa> <risa> ya, ya no hay más que te decir. pongo tu nombre en la balanza. Ajá, sí, sí, exacto. Sí. Sabías que esa campaña falló porque se supone que era para compartir Ok, eh, la idea era que entonces yo tenía aquí mi, mi lata y entonces no decía Carolina ay mi hermana Carolina, se la voy a regalar a Carolina y todo el mundo es de hoy. Tiene mi nombre, no mames, esto es la, mi lata, no la voy a compartir <risa> no sé. porque es la mía. güey. <risa> Pero bueno. Es Tuvo todo. el efecto contrario. Oye, Ophelia, Total. regresándome un poquito, digo, nos fuimos ahí. Me con descarrilo, eso. sí. No, con, no, no. Pero, contrólame. Pero no, justamente, eh, de, de todo esto que has hecho uh -huh. eh, en las diferentes etapas de, de, de tu vida, por ejemplo, estuviste con mi, con mi centro, que uh -huh. también es una etapa ahí por ahí, que tienes, vi ahí por ahí algunos de los retos y, y videos, y y ajá, videos sí. de, de, de más. Tienes TikToks que has eh, podido dar impartir creo Conté hasta tres, pero no sé si haya más. Hay, hay varias, sí. Ok. <ríe> <ríe> um, ¿Qué pudieras decir de todo esto? que haces? ¿Qué es lo que más te gusta? Uf. Eh, bueno, soy muy nerd y entonces me gusta en mis espacios siempre decirle a la banda que eh, hay que darnos cariño para poder nerdear a gusto. De hecho, en mis videos siempre digo aquí nerdeamos más allá de lo que sea socialmente aceptable y lo digo porque hablo de nerd como esto que se supone que era despectivo en una época, pero de cómo la gente que desarrolla esta cultura de la investigación, el clavar, el no, el, el empaparte de información que hay mucha gente que piensa que no es nerd porque les gusta mucho la comida y aprenden a cocinar con unas nerdeces que dices, güey. ¿no? <risa> Eso me lo gozo mucho y sobre decir que también como persona de la diversidad pues las redes sociales han sido espectaculares para toparme con más personas de la diversidad. Digo siempre que hablo de lo mío eh, eh, sale este tema de gente que está en unas ciudades donde no nadie más es diverso ¿no? y hay contacto. Y a eso también le, le, le doy mucho aprecio. No hubiera sucedido sin las redes sociales. Y la otra también es como una persona. La diversidad se me han cerrado mucho las puertas en espacios de comunicación formales. No es queja. Fuerte porque si sí se me han abierto unas y sí sé que hay, están abiertas para otras personas. O sea, también hay un tema y como de ah, claro, ¿no? intereses, lo eh, que sea, cualquier cosa. No, déjate eso hasta el look, no? Pero eh, del otro lado, gracias a las redes, yo soy quien soy. Entonces agradezco mucho porque nos podemos quejar mucho. Ah, son súper tóxicos. Sí, pero gracias a las redes sabemos que hay no sé, este eh, eh, gente inmigrante que te cuenta sus historias y gente trans que cuenta sus historias y gente súper turbo nerd que está compartiendo el cómo construir cables en tu casa. Sabes? No sé, sabes? Gente maker por así. Claro. Y, oye, y eso también me lo gozo mucho. Oye, ¿y ¿cómo, cómo comienzas? Por ejemplo, o eh, ¿cu ¿cuándo es el momento que empiezas a decir Ah, caray, eh, eh, es por aquí, ¿no? Esta parte de crear <risa> contenido. Entiendo que hay una historia curiosa por ahí que, que, que eras eh, parte de los representantes de algunos youtubers y que por ahí llega un tema de unas cuentas que, que tomas y que, que eso te despierta como el hecho Ah, pues puedo ser youtuber yo también. El cuento es el siguiente. Eh, sí, pues yo estudio física, tengo una maestría en economía. Entonces... ¿Qué hago yo enfrente a una cámara? Rarísimo. Pero el tema es que cuando llegué a México me enredé con dos personas espectaculares quienes me invitaron a abrir una agencia de comunicación cuando no existía el término community manager y llevamos cuentas muy grandes. El truco de esta agencia es que ellos tenían un show, un podcast, porque uno de los socios de la agencia trabajaba con una casa creadora de podcast muy famosa en México que se llama este eh, Dixo Dixo. Que es la primera, justamente es la primera. Eh, Dixo, se casa merece, Dixo se merece todos los premios a la producción. Sí, sí, sí. La, la verdad es que eh, llevan tanto tiempo, en, eh, mucho puedo hablar de Dixo. Y del otro lado, la otra persona venía a la comunicación. Entonces eh, tenía un medio de videojuegos que se llama Tomix. Y el punto es que tenían un podcast entre esos dos y yo les ayudé a su producción como teníamos este podcast, entonces hacíamos marketing desde dentro de la agencia. Yo no sabía lo especial que era eso. Años después me enteré que hay un chingo de agencias que te llevan clientes, pero todo el día están buscando medios para posicionar el mensaje. Nosotros teníamos una trampa porque era que nos llegaba. ¿no? Nos llegaba ya, una tenías, marca, ya tenías el medio y hacíamos la mención en el medio y ya tenía impacto y era wow Y entonces esa agencia le fue muy bien. Salgo de ahí, creo una segunda agencia, y en la segunda agencia tomé a misión de crear otros espacios de comunicación para personas que no pudieran o no, o no estuvieran, no? como que siempre hay un momento en la comunicación. Todo el mundo sabe que está a 2 de tienes esta decisión de o me clavo en mi show, en mi canal, en mi podcast o lo que sea, o sigo en mi trabajo porque necesito el dinero. Claro, no? Y, y el, el momento del salto es un salto al vacío, la verdad. Pero luego te das cuenta que por no hacer el salto, por retener tu trabajo seguro, entonces no crece. Tu, tu producto no está creciendo, no? Y eso entonces puede hablar mucho de la psicología en ese momento. Pero el punto es que la idea era buscar gente como en este momento y ayudé a crear a varios youtubers, podcasters y demás. Fue muy chido, fue muy bonito. Hay unas personas muy exitosas que salieron de eso. Eh, pero luego mi agencia, la segunda, se vendió y entonces la compra Latin Week, que es una buena compra, es un decir, invirtieron. Eh, que eh, LatinWii es una empresa de management que está en Los Ángeles okay. y lleva talentos sin y en grandes ese en sí, las grandes ligas sí, total. Gracias a una, una amiga que es con mi hermana. mayor, le tengo mucho cariño. El caso es que eh, en eso me dicen soluciona el problema de los youtubers de México. Yo como que soluciona. Era justo cuando los youtubers todos estaban peleando con su agencia, <risa> o con su manager. Casos muy famosos. La claro. Every hizo videos y no, y que las estafas y no sé qué. Entonces fue muy fácil llegar a decir hola, represento a la team WI y vengo a ser tu manager. Y entonces muchas personas se subieron al tren de un modo u otro, si sea para colaborar, si sea para hacer, ¿no? hacer parte de esto y seis meses. Pero el tema es que como yo ya venía a hacer mis shows, muchas veces llegaba, o sea, de, ¿no? de, de, en, en ese momento dejaste los proyectos que, que tú traías personales de, de estos shows que estabas creando por <risa> dedicarle a, pues a este. Sí, o, eran o, exacto, los tenía muy de lado. Claro. ¿no? Como en este, lo que tú decías, no en este hecho de que cuál es la sociología de ah, le dedico a mi trabajo, le dedico a mi proyecto, total, mi proyecto personal, exacto, no? Y, y, y entonces uno, ah, o sea, tienes que tomar el salto, no hay de otra. ¿Crees que no se puedas tener los dos o, o, o que no puedan vivir en este ecosistema los dos? O sí crees en la, en esta filosofía del enfoque, yo creo que los contenidos son eh, trabajo de tiempo completo, Más. no? Pero eso no quiere decir que eh, siendo tus contenidos, puedas crecerlo por ejemplo contratando, ¿sabes? O sea, también no tienes que hacer tú las cámaras, micrófonos, luces, guión, edición, ¿no? Este, no, pero bueno, para, pero para, para contratar necesitas que tenga recursos. Exacto. Eh, sí. eh, eh, tú. Entonces pues, también puedes, eh, entonces, cómo se soluciona el problema de vender y no? Que no solo pasa con esto. El otro día me topé con alguien que me decía: Pues eso me pasa porque yo tengo un pequeño negocio de renta de coches okay. <risa> y, y era una persona que era súper godín, sabes? Y entonces tenía como su negocio de lado y decía: Pues que el negocio no crece, pero es porque tengo que estar todo el día en la oficina y es de. Claro. No, no. Justamente es el mismo hecho. Al final del día, yo yo esta parte de crear tu propio medio de comunicación, pues es como crear un, un emprendimiento, un negocio, ¿no? Que estás en tu Eso empleo es. godín y después traes ahí como que este proyectito ahí que a lo mejor rentas o... El problema shows. del proyecto de la comunicación es que requiere de tu presencia y tu presencia es indivisible. A claro, a diferencia de un proyecto, quizá de un emprendimiento que tú pudieras poner a un administrador o podías poner a alguien que Ajá. sea el vendedor o que sea el repartidor o cualquier cosa. Total, ¿no? exacto. Tú puedes seguir invirtiendo en el negocio de lado hasta que de mientras que el de comunicación te va a pedir que vayas el martes a grabar. Y ese martes tienes una junta en la oficina, no sabes? Entonces the top, the, the, the, alguna anécdota que recuerdes en, en este hecho de que tenías una junta, pero que también tenías algo en el medio? No, afortunadamente siempre he sido muy rockstar con mis tiempos independientes por ser emprendedora, okay. admito, no como que tipo yo co siempre coordinaba mis calendarios y, y me afortunadamente, pero sí las situaciones complejas volviendo a esa historia de entonces tenía la agencia de que yo llegué a, a trabajar con youtubers muy grandotes, que en ese entonces no sabían que eran grandotes. Eso es lo más bonito de todo. Eran personas que tenían unos numerotes esos, pero me acuerdo que me decían cosas como Oye, hoy pasé tres veces por el home de YouTube. ¿Tú crees que las marcas les importe? <risa> <risa> no vendían nada no vendían nada o vendían muy poquito y todavía no estaba en las revenue de YouTube, me imagino, ¿no? Todavía no estaba desarrollado. Sí estaba, sí estaba. Estaban okay. ganando dinero por los miles de dólares al mes. Ok. En ese entonces. Sí, pero comparado con lo que pudieran haber estado ganando si ya tuvieran si como Si tuvieran todo una un venta, Ajá. exacto. De hecho, mira, ahí te va. Yo puse los primeros banners de anuncios en el de Forma. Cuando no sabían qué hacer oh, que eso se monetiza, que el de Forma luego se vendió. Pero el punto bueno, yo los puse, yo guía a la persona. Claro, claro. Para. Sí, sí, sí, yo no necesito escribir queda. el código, aunque lo he hecho. Pero el punto es que eh, en este en este acercamiento con esta gente, a veces me llegaban esas campañas súper chidas y pues la verdad es que los youtubers como ya hacían tanto dinero de los del dinero de, de, de, de, de Google. Claro, pues las campañas tampoco eran. No, entonces, por ejemplo, por darte una idea en ese entonces, yo no sé cuánto cobre ahorita, pero en ese entonces Marian Castrejo nos sea, Yuya, cobraba en el orden de eh, 10 mil dólares el llamado. O sea, si tú quieres que venga acá tu por 10 mil dólares eh, y si quieres una mención era algo así como de 20, 20, 30 mil dólares la mención en su canal. Ahora te va a decir algo. Esa mención te va a dar más impactos que si la hiciera Talía o Shakira. Entonces vale la pena? Claro, claro, no, sí, claro, sí, sí. pero no solo el tema del Rich, porque ya te dije. Sí, sí, no? sí. Claro. Sino también el tema de que Yuya le dijera esto a la gente que sigue a Yuya, que es una audiencia muy diferente a la Italia Shakira. Entonces también vale la sí, pena a, a, hay que hay que validar no esa también la audiencia y demás. Bueno, que... Las marcas lo que me decían era está muy chido, pero yo no pedí ese dinero. Claro. <risa> entonces Yo pensé que este iba a ser un comercial con influencers YouTubers que en ese entonces había la noción de que de que eran personas acá, los independientes de la web, no? No eran los famosos de la tele. Claro. Y, y entonces me dice, mira, tengo este dinero, un dinero sustancialmente más pequeño, y necesito hacer la mención en redes porque mi cliente me dice que tengo que estar en redes. O sea, ni, si, ni siquiera, o sea, ni siquiera les, les interesaba el, el, el si vendía mensaje. o no vendía no. ni nada. Solamente como era... Es que, que todavía hay gente que compre anuncios en la radio AM, ¿sabes? Como que... Oye, y todavía hay mucha gente hoy en día uh -huh. que piensa así de que, ah, no, es que tengo que tener mi página, mi página de Instagram porque necesito tenerla. Sí, claro. Y claro, la sí. dejan olvidada al Y mes, no la alimentan y, y no sirve. Sí, sí, total. Máximo guardan el nombre. Supongo que ese es el valor. Claro. Pero bueno, el punto es que entonces yo, como ya tenía otros espacios míos, yo tomaba el dinero y hacía las menciones dos veces que lo hice y tu momento de Ofele, tu trabajo como manager es pedir más dinero, no robarle <risa> las chambas a quien representas, no? Qué cruel. O sea, me, me sentí re mal. Luego descubrí que hay un chingo un chingo de managers que hacen eso, pero claro. yo, yo me retiré. Yo tu momento de hazlo bien y hazlo para ti, porque además también no te va a mentir. A veces veía unas campañas que yo decía Ay, si yo tuviera ese dinero, sabes? <risa> pero pero el motivo por el cual ellos tenían acceso a esto es porque llevan Ocho años, diez años de contenido. O sea, es que los youtubers tampoco llegan de la noche de la mañana. No, claro. Le han cambiado un chingo, un chingo. No son tontos. En, o sea, aún los que hacen contenido estúpido no son estúpidos. <risa> Sabes, han hecho RP, eh, han promocionado. Han, no, la verdad es que han cambiado mucho. Capaz y luego entrar a una etapa super rockstar donde ya les valió gorro la vida ya y ya subían cualquier cosa. Super tóxico. Sí, sí, sí, sí, sí, sí claro. eso sí, pero, pero que le cambiaron, le cambiaron le y entonces, esa fue, ese fue mi momento de, de dedícate solo a esto de los contenidos. Y desde ahí para acá voy y vengo. La verdad es que la comedia todo esto fue un... que yo no quería ser ese youtuber o esa youtuber que no sabe hablar en cámara. Entonces yo decidí tomar teatro y comedia para poder trabajar bien mi posis. Porque yo de nuevo vengo de física, economía. <risa> y, y me enredé con eso. Pero hace muy poco tuve un momento de volvamos a hacer contenidos 100% digital. Ha sido lo máximo, me lo estoy gozando mucho. Y mi presencia es rarísima, porque yo como influencer tengo números pocos, pero me encuentro en estas campañas. Me invitaron a una campaña de la única persona que tenía menos de 5 millones de followers en Instagram. Cómo te sentiste? Y, y, y yo, yo me siento re rockstar en Instagram por no? Por, por tener por seguidores. Y, y tu momento de es que estos son los influencers de verdad, sabes? <risa> <risa> no, <risa> pero del otro lado da un poco de. Pues es que es que eso se trata, no? Eso es lo que tú siempre lo piensas, lo que te, es lo que tú hablas, Ophelia, que lo que tú dices, si lo dice otra persona, no te, quizá no tenga el mismo peso que no. Ajá, exacto. Entonces, en esencia te das cuenta cuando eres influencer, que lo que tú vendes es tu ser. Ok, <ríe> no? O sea, es un es un es un Ophelia. Tú estás validando estas marcas luego las marcas se van a mofar. Mira cómo apoyamos la diversidad se lo merecen. Sabes? Yo, yo me hago esas preguntas porque a veces no sabes y, y adiós campaña. De hecho, yo por lo general, con todas las campañas que llevo, siempre les digo Siempre anuncio que me pagaron. Yo no hago campañas orgánicas, que es cuando te dicen ah, me llegó esto. Oh, mira este celular que me encontré aquí en mi casa por accidente. Está dentro de su caja <ríe> y es de güey, te lo pagaron, <ríe> sabes? Eh, yo siempre anuncio que me pagaron y, y que estoy en la campaña porque me da mucho orgullo. No sé la cantidad de marcas que le huyen a eso. La sí, porque es como eh, no, eh, no, no, no, no, como no hay ¿cómo? que decir que, que pagaron, que ¿no? no. Yo quiero que seas tú que estás diciendo y ahí te, ahí te cae el 20 de qué es lo que están comprando realmente, aparte de la ilusión del Rich están comprando un mensaje de, de una persona. Sabes? O están comprando como tu alma, sabes? Como, como que uh. ¿Le estás, li, no. Y prácticamente sí es, es una buena analogía, no le estás vendiendo de alguna manera el alma al diablo, a cualquier marca. Sí. Y por eso también el hecho de esas colaboraciones eh, me, me hace mucho sentido de, de que puedas elegirlas de pues de la mejor manera, no? O sea, al final del día, eh, no soy millonaria. Por eso he visto gente hacer mucho dinero, este aceptando vender su alma sin problema. Digo, <risa> no. En muchos casos eh, a mí me gusta decir que solamente trabajo con gente que les puedo decir te quiero y lo cual es este muy bonito para el alma, y el corazón no siempre paga la renta, pero tengo paz. Si sí, he hecho algunas campañas que digo que hago acá y me salgo okay. o sea literal unas que he seas sí, unas donde tomaste la decisión y dijiste Oye, sabes que sabes que hasta aquí o el modo de saber que si tu mensaje va por donde está lo bonito, que es lo que yo quiero, no todo el mundo. Obviamente eh, es ver qué tipo de energías despierta la respuesta. Si la gente que te responde está ah, la pelea, la argüende, no sé qué es de por ahí, no va. Sabes? O sea, puede que tú no sientas que es un mensaje odioso, pero si las respuestas son odiosas, entonces a lo mejor sí lo es. Y me ha pasado con algunas campañas y he tenido unas que literal pongo el tweet y, y gente que yo conozco responde con cosas bien ácidas y da un poco de yo no quiero esto. Sabes? Caca, y, la y, la y, me, y, ajá, y literal en particular borré el tweet y le escribí a la agencia diciendo, no voy a estar en tu campaña cuando ya la habían anunciado, ya la habían aprobado, ya estaban dando y ya, ya, estaba ya, ya, ya te dieron el dinero, ya te han depositado. Y todo. Sí, qué mon, ¿sabes? Pero, pero a fin de cuentas... Eh... Pues son, son, al final del día también, ¿no? Como en las redes sociales es prueba y error y, y, y, y digo, también al final... Tú tratas de poner tus este espectro de con qué marcas vas a trabajar, con qué valores tiene, qué necesita, pero evidentemente, hasta que no la lanzas o no generas uh -huh. un contenido y que recibes ese feedback de retroalimentación de la audiencia, es como sí. realmente vas a saber si. si, si es un privilegio poder elegir, también admito, ¿no? Claro, Sabes, también de definitivamente. El estoy con uh -huh. esto, no. Pero te no te voy a mentir que. Sí, a veces da mucha pena, aunque sea anunciando que me pagan y más de un poco. De, Uy, este mensaje se ve súper comercial, ¿no? <risa> o sea, como, y la gente no me dio follow para ver comerciales claramente, aunque yo siempre trato que los comerciales encajen con de lo que yo comunico. Motivo por el cual, eh, por mero buenondismo, a mí me gusta darle retweet y darle like y comentarios a mis amigas influencers. En sus posts patrocinados, sabes? <risa> porque pobrecitos, así pusieron en el post, tiene tres interacciones. Ahí va Ofelia a Ophelia darle retweet y entonces en sus reportes, ojalá y les ayude. Lo hago solamente por esparcir la buena. Claro, onda, claro, pero, pero porque entiendo, entiendo ese sufrir, no? Da un ah, poco pues sí, que... no, claro, porque al final del día, pues algo tiene que pagar la renta y algo tienes que comer. Sí, y, y también son mis amigos, no? Entonces claro. están como en eso. Ah, y, y es un negocio digno, la verdad, es que a ver, no solo es la gente influencer. ¿Qué crees tú que hacían todos los famosos de la tele, del cine, de la radio? sabes? existe esta cosa que se llama la payola, que se ilegalizó en un lugar donde en la radio no podías poner marcas que hubieran pagado por esto, no? Porque claro que las marcas quieren que la gente venda su opinión, su alma. Y esto es un negocio, la verdad. Pero tenemos esta rara imagen de que la gente influencer está re que te re mal cuando la verdad es que pide un chingo de chamba. Yo, yo le, le tengo mucho respeto al hacer contenidos. Hablamos antes de arrancar eso, que yo le tengo mi máximo respeto a cualquier show que haya vivido más de 100 episodios porque las etapas de la creación de los podcasts o de los canales de YouTube es lanzo el primero y le digo a todos mis amigos y amigas que ya lancé y entonces luego llegan y el segundo se demora un chingo. Luego por ahí del décimo ya no tengo audiencia porque ya no les puedo seguir diciendo a mis amigos vengan, vuelvan, no? Y, y comienzas a crear esos contenidos como de lado y ahí solito mueren un buen porque no, no, no lo ven como un tema de, de a largo plazo, no, no lo ven como un me moro tanto en hacer estas cosas y, y, y no pasa nada si no es que hay que aprender a, a a darle vida a los contenidos. Entonces me gozo mucho eh, los espacios independientes porque siento que aquí es donde está la verdadera investigación. No, acá tenemos un tanto más de libertad. Celebraré para siempre que existen las redes por esto mismo. Aunque nos quejemos de que las redes son súper tóxicas, si claro. no fuera por esto, esto no existiría, ¿sabes? No, definitivamente. ¿Te imaginas piñándola que hay Mer, ¿no? Un espacio para, no, titanes, ay, de verdad, no. O Bueno, por la, no nada en contra de Mer, pues, pero me entiendes. <risa> no, no, claro, sí. Eh, creo que estos es, espacios ayudan a y, y fomentan a que haya esta diversidad que, que bien comentas y que, pues, de alguna manera eh, empiezas a pelear con estos grandes jugadores, ¿no? O sea, eh, si recordamos los podcasts cuando inician también en, en ese tiempo, 2009. 2010, los principales contenidos que estaban posicionados son los mismos contenidos que venían refritos de la radio o de la tele y que empaquetaban <risa> en, en contenido de podcast. Total. Y hoy en día esos contenidos ya no empiezan a figurar en, en, en, en, en dentro del listado. No, Sí siguen algunos que digo, siguen teniendo su audiencia muy fuerte pero ya hay otros independientes eh, que, que empiezan a ahí a tocar y, y... Es que la diferencia es porque da gusto. Es, es, está una cantidad ridícula de cabinas de radio. El staff. Um, y lo digo porque para tener una buena producción lo que necesitas es o sea dos manos talentosas cuatro manos talentosas seis sabes pero a veces yo he unas cabinas que llego y hay eh, dos güeyes para no más ajustar el micrófono este un güey para las luces atrás un güey parado atrás una persona en la cabina de monitor que yo no sé qué está monitoreando pero <risas> está monitoreando algo y comienzas a contar que a veces uno dos tres cuatro cinco seis siete diez once doce para hacer una grabación de media hora además y de un poco de güey ¿Cuánto vale esto? ¿Sabes? <risa> y entonces el problema es que la gente que tiene medios formales, no te voy a mentir, si sí le tiene una mano así, pero aventajadísima a la gente independiente en que venden re bien. Claro. Tienes departamentos de ventas que sí, no, dan envidia, no, dan envidia. No, pues eso es, a eso se dedican. Realmente eh, ellos construyen los medios o los canales justamente alrededor de la, venta. Alrededor de la venta. O sea, sí, ya, claro. te, ya te vendieron el espacio y ya ahora sí con eso invierten y generan el Total, eso el es contenido. verdad. Pero, pero de resto eh, la verdad es que los contenidos independientes me los gozo mucho porque he visto gente hacer podcast con un iPad. Así me llegas a la casa, estás en la cocina, pon el iPad en la mesa, unos lavaliers o ajá, directo. No, el iPad ahí okay. en la mesa. Así hablas como por encima del iPad y salen, salen y claro. salen chido. Todos los medios que conozco, grandes, pequeños eh, y también youtubers, pero por lo general los medios siempre funcionan así. Tienen un chingo de publicaciones y de repente hay una, una que les dispara y ya ¿No? Y no. ya de ahí en adelante ahora views en todos lados. ¿Crees que necesitamos ne, estos medios de comunicación independiente, creadores de contenido necesitan one <risa> shot? y Porque también puede ser que ese one shot que, que tengas y luego no hay fondo. O sea, claro, que, eso pasa así. Que, que, que sí, que, que ¿no? sí, claro. Sí, eso ¿cómo, pasa. ¿Cómo sigues ese boom? Sí, la gente, la gente viral les pasa eso mucho, no? En TikTok es muy común. Claro. Eh, tienen una cuenta de TikTok que van siguiendo, sabes, tantos views tantos views y de repente hay un TikTok que se vuelve viral. El reto más complejo después de tu de tu momento de que te toca el dios de los contenidos o la diosa, <risa> te toca <caer risa> <y te risa> el dice, elegido. <risa> tú, hoy, esa persona, eh, el momento, lo más grave de eso es que luego hay gente que se vuelve solo eso. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de TikTok, luego de ahí, adelante todos sus TikToks son variaciones del que le hizo viral justamente ju acaba de suceder uno con un, el, el que baila la canción de Justin Bieber con uh -huh. que, que lo invitó creo que también el que participa en la canción y la mayoría de sus TikToks van derivado de, de, de, de eso. eso claro y, y eso tiene una vida no más que es tantito insostenible en algún momento tienes que seguir experimentando para saber qué es lo que qué es lo que realmente le ofreces o qué cómo eres útil porque también así como nuestra labor es filtrar no elegí de que vamos a hablar estas cosas. También que nos consume está filtrando, sabes? O sea, no es no totalmente claro que nos pueden reemplazar con un clic. Claro, con un clic. Sí, si ¿no? te dan de seguir y un follow uh -huh. y listo. No, y le dan éxtasis en la app de podcast y se fueron a escuchar a la próxima persona. Y entonces saludos, Alex. No, no sé por qué si no. <risa> <risa> un ejemplo, me explico. Claro. Eh, entonces eso también sucede. Pero en últimas, la verdad es que también hay esta gente que por 10 años le lleva dando y, y los. Polinesis un día me dijeron una cosa espectacular. Es un gran consejo. Me dicen todo el mundo quiere un video de un millón de views, que es verdad, pero también si haces un millón de videos de un view, da la misma. <risa> Totalmente. <ríe> Nomás que hay que hacer el millón de videos, claro, ¿sabes? Y para hacer el millón video de videos es Toma constancia, sí, disciplina, sí, uh -huh. esfuerzo eh, inversión poca mínima, de ya sea de tiempo, dinero y demás, ¿no? Total. Pero me goza mucho también que de nuevo los podcasts son un camino espectacular. De hecho, los contenidos en video en general, toda esta generación en redes sociales, porque aquí poca línea. No, o sea, si quisiéramos ahorita podríamos eh, hablar de cualquier de, sí, de, de hecho hemos, eso quisimos y de claro. esto decidimos hablar claro. ahorita. ¿no? Totalmente. <risa> Nadie nos, entiende, nos dijo <risa> no hables de este tema. Claro. Ofelia, para ir un poquito cerrando, quisiera eh, como preguntarte algunas recomendaciones para crear estos nuevos medios independientes y demás con qué podemos iniciar, qué necesitamos justamente, ¿no? Para poder obtener esta sostenibilidad. Claro. Y que pues eventualmente podamos inclusive monetizar, vivir de esto, de, de nuestra creatividad. Ok, eh, dejo dos consejos. El tema de la monetización solamente bueno dejo tres. Uno de la monetización en particular es, es no confían en la monetización de las plataformas. Hay que vender, okay. eh, pero va a llegar. O sea, mejor dicho, si, si tienes una cierta forma de relevancia, te se va a llegar. Entonces eh, el, el punto es que la monetización te va a dar mi, mi, mi, mi, mi gran amigo en producción ex socio o bueno, en socio eh, en paz, descanse ahorita. Con covid eh, Siempre decía la monetización es la propina, no? O sea, el botón de monetización es, es, el, es, el, es el tarrito de la propina. Todo lo demás es el negocio y tiene un punto muy válido. Pero el punto es dejo dos consejos para el cómo hacer y lanzar contenidos. Uno es mío, el otro no. El que es mío va a ser súper pedante. O sea, <risa> háganlo. Sí, eh, eh, muy egoísta, ¿no? sí bien. muy creída. Háganlo, porque a veces está este tema de no es que estoy esperando para grabar y, y, y, y ahorita le voy a hacer y demás. Y es un no es que tienes que arrancar y las redes lo que quieren. Dentro de todo y todo, no es calidad. La cal tener calidad es muy chido. Claro, Porque, pero, no, pero también las calidades es subjetiva, ¿no? Al final del día, ¿quién define qué es calidad para qué? No, lo... hay gente que se pierde, no, hasta que tenga la cámara y las luces y el micrófono. Y esto ayuda, pero he visto gente hacerse famosa grabando con su celular y casi que el micrófono se como está en la regadera, ¿no? Como que eh, la calidad de la producción no es tan necesaria, aunque es chida tenerla. Pues creo que ayuda a, a, a como destacar quizá eh, en, te en términos de, de, a la hora que estás visualizando contenido, a lo mejor que digas, uh -huh. oye, estos ah, caray, tienen el son. <risa> micrófonos o sea. Pero, pero más bien, sí, pero aún así, mira, con suficiente propulsión, vuela un ah, ladrillo, claro, claro, ¿sabes? Claro. Entonces el tema es que si tu mensaje es chido, la gente lo va a ver. Y de hecho, la historia de ir mejorando los contenidos en su calidad de entrega, a medida que vas creciendo, también es una historia que se va a contar, ah, yo me acuerdo cuando te veía que no tenías micrófono, Sí, claro, ¿sabes? que empezabas así. Okay. Eso es chido porque la gente siente también mucho tu crecer y porque van creciendo contigo. Es que ese es el otro tema. Cuando comenzamos a ver a Yuya, no, bueno, no sé, o a wherever o a quien sea que tenía. Que ¿Cuántos años tenía Yuya? Este 12, 10. Sí, no sé. Piénsate en los youtubers que se habían desde antes y ahora, pues crecimos. y Entonces, pues claro que también es chido ver que sus canales, sus formas o sus, sus entregas crecen, no? Pero el punto es háganlo. Es, es un es un eh, boost. Tírenle a la estrategia de los del millón de videos y entonces en el camino se va a formar todo en vez de esperar a tener la producción perfecta el mensaje perfecto el guión perfecto porque las redes sociales son tan crueles con su algoritmo de inmediatez que he visto gente que por ejemplo hace referitos de TikTok entiéndase cuentas exitosísimas de TikTok que ahora ponen un y ahora volvemos a repasar y van y rescatan un TikTok de hace un año y lo vuelven a tirar y vuelve a ser viral pero eso es porque la gente no está dándole scroll hasta allá abajo para volverlo a ver no rirón <risa> Entonces tú solo saca y saca y saca. No salió tan bueno. Bueno, en el próximo lo arreglas. Todo es iterativo y las redes sociales quieren muchos vidas. Y el otro es el uh -huh. consejo que no es mío. Eh, este viene de un gran emprendedor, una persona que se llama Sam Altman, quien eh, lleva una cosa o llevó una cosa que se llama Y Combinator, que es un gran fondo de inversiones, fondos uh -huh. fondo es un decir eh, Sam en una conferencia. Por eso muchos años y tuvo algunos acercamientos con Sam, gracias a algunos amigos que trabajaron este con Y Combinator porque los fundieron. Eh, hay gente muy especial de paso, eh, tu un acercamiento con Sam, con Sam, donde en algún momento comentaba el cuál es la diferencia entre las empresas exitosas startup y las que ahí como que media la llevan. Él dice si se pudieran hacer productos masivos por diseño, la gente millonaria lo estaría haciendo. Si tú pudieras lanzar un producto que todo el mundo quisiera y que todo el mundo amara, Google lo haría todos los días. No, claro. Google. Cuántos productos conocemos que fallan? No, un wave, no, por decir, no sé. G y G+. ajá, exacto. Entonces lo que dice es en vez de hacer o querer hacer un producto que mucha gente ame, lo que vas a tener es un producto que mucha gente quiere y la prueba de que la gente lo quiere y que no lo ama es que si te vas, nadie se queja. Entonces lo que dice es tírale a hacer un producto que poquitas personas amen, pero amen con todo su corazón. Entonces si tú dices son seis personas que son diehard, ese es tu espacio. No, claro. De, de, de hecho, hay una, hay una frase que me parece que dice Tim Ferriss, que dice que solamente necesitas mil verdaderos fans, o, <ríe> que, donde esos mil verdaderos fans que sean de West Colorado, que, que cuando tú lances algo lo compren, uh -huh. con eso puedes literalmente vivir. Sí, total. Exacto. Entonces es mejor. Es mejor hacer un show para seis personas pero que además que sea la comunidad, que sea algo chido, que funcione para seis, que quiera hacer una cosa que tenga los números de, de, de wherever el día de lanzamiento, porque estoy usando de ejemplo, no sé, pero <risa> <bien>. <risa> bueno, bueno, bueno, pero bueno, pero, pero por ejemplo, sí es es es, es no le tiren a, a, a las vistas masivas, tírenle a, a a decirle algo a esa mamá de aguas calientes que su hijo neurodivergente ve tu show, sabes? Y es como de ahí está el cariño. Y luego, luego verás cómo le crecerás a más personas así. Y algún día, capaz y la audiencia, pero la audiencia no tiene que ser masiva. Y entonces en eso nunca planeen que su show sea masivo, sino de nicho. Ok, no. Y, y el problema es que luego tendrás dos nichos y tres y cuatro. Algún día puede que si sí llegue ese espacio masivo, no? Pero, pero energizar un grupo de gente. Esa es la honestidad. Y si lo piensas, es un poquito como en la escuela, en la prepa, en la secu Es muy diferente de tener tres amigos de de veras o amigas que quererle caer bien a todo el mundo. Sí, sí, sí, ¿no? totalmente, porque buscamos esa esa rela relación y que todo el mundo nos quiera y demás. Cuando solamente necesitamos de dos, tres personas. No, y si le quieres caer bien a todo el mundo, no le caes bien a nadie. Además es un hecho. Claro, este hecho de que si no, si le estás hablando a todos, no le estás hablando a nadie también. Exacto. Y entonces por eso me gustó tanto este consejo, porque le hablo a la diversidad. Es si lo tuyo es hablar de una cosa que tú consideras el bondage BDSM. Bueno, esa es tu audiencia. Las seis personas que quieren hablar del BDSM. Y, no, y hay definitivamente ¿sabes? gente que le gusta. Claro, sí, por supuesto, sí. Si lo tuyo es hablar acerca de, no sé, eh, los consumos psicotrópicos. híjole, Ese tema es pero fascinante. Podemos hablar larguísimo, no? Si lo tuyo es hablar acerca de. Las instalaciones de agua eh, en los espacios cerca a la playa. Güey, no como que aquí tenemos un, un, un pues eso puede ser súper profundo. ¿A quién le va a interesar? Pues a seis personas. Claro, pero va a ser muy chido. Y luego, capaz si hay seis personas también en Argentina y otras diez en Colombia y otras cinco en Estados Unidos. Entonces va creciendo la audiencia, pero va, va creciendo la audiencia dentro de este espacio que no es como de un, vamos a hablar acerca de todo lo cool de la gente. Cool, <risa> cool, coolísimo y en últimas no conecta, no? Eso, eh, como consejo. Buenísimo. Ofelia, para ir cerrando, ya nada más tengo ahí algunas preguntas que, que quisiera hacerte con algunas. 1.90 eh, sin tacones. <risa> <risa> ¿Qué vas? Bueno, ya, ya, esa es pregunta resuelta. Eh, ¿Algún hack de vida que hayas implementado y que, que, que te sirva en tu, en tu día a día? ¿Algún hack de vida? Eh, eh, para mi detrimento de productividad, pero para mi alegría tener el celular en la regadera con un eh, con una ventosa para que se pegue al vidrio. Eh, okay. Digo, teniendo en cuenta que el solar tiene que ser a prueba de agua, por favor, por favor. <risa> eh, es espectacular. Eh, no más traten de no gastar agua, pero pero eh, lo que quiero decir es inviertan en su alegría. Así suene a desgaste. Ok, no es eso. Es un los vicios a veces tienen. Este tema de, digo, tampoco sean muy tóxicos con esto, pero no si, si te hace feliz ahí por ahí, okay. ¿no? En mi caso, tener mi celular en la regadera me hace feliz. Buenísimo. ¿Algún hábito que hayas implementado en los últimos meses, años? Eh, como vivo y trabajo en mi propio departamento y más, eh, el, el uso del de software como outsourcing de disciplina ha sido muy bueno. O sea, entonces programas de recordatorios, calendarios, todas estas cosas. Para mí es decirle al robot o sea mi mamá. No, mucho amor para mi mamá que todavía vive, pero pues ahora tengo un robot que es mi mamá. Eh, adelante. No le teman a, a hacer uso de las herramientas digitales que de nuevo es outsourcing de disciplina para que para que te dé recordatorios de yo tengo programas hasta las horas de la comida, sabes? Porque si no se me va o sea, una PM, que es a la hora me sale la notificación. Solamente porque es un, un modo de mantenerme dentro de calendarios y demás, porque si no, bien que puede pasar dos días desde no me he bañado. Sabes <risa> tu aplicación favorita en este momento? En este momento, eh, pues ya que estamos hablando de esto, uso y vivo y me desvivo con una cosa que se llama Asana. Ok, eh, yo creo que esto esto es lo que o sea, es, mi, ese es mi robot. Es mi mamá, Asana. Mi mamá se llama Asana, mi otra mamá, porque una madre claro. que no es digital. <risa> <risa> eh, también, por ejemplo, me gustaría preguntarte eh, dentro de, de, de, digo, ya comentaste un consejo que, que, que te dieron, pero uh -huh. ¿cuál sería otro consejo de los mejores consejos que te han dado? De los mejores consejos que me han dado. Eh, a ver, da, déjame, déjame le doy un poquito de vueltas a esto. Ok. Eh, esto se lo atribuyo a Piolo Jubera, mi maestro de impro. En la impro te subes al escenario y todo está por decidir. Improvisas. No? O sea, haces una obra de teatro y no hay guión y no es como que puedas planearlo en vivo, no o sé, sea, te acercas con nosotros y dices, Ay, yo, yo voy a ser el, el granjero y tú vas, no? Tienes que hacerlo con la intención y se usa mucho eh, eh, un par de técnicas, una en particular que he hablado bastante en público, que se llama el sí, -E. pero el consejo es déjate caer, déjate caer y lo soluciones de caída. Hay un gran libro de esto de parte de Piolo Jubera, por si lo quieren buscar en Amazon, Piolo lojubera busquenlo, lo han encontrado en su libro rojo. Que lo explico un poco más a fondo, pero el tema es: tienes que dejarte filiar a gusto. Capaz si no lo quieres hacer en público porque te da oso, va. Encuéntrate un lugar donde puedas filiar a gusto. Si quieres escribir, escribe más de lo que necesites en vez de querer hacer la obra perfecta. Escribe 200 obras, una va a ser buena. Me explico: tienes que filiar, tienes que dejarte caer, tienes que perder el miedo al oso. Eh, tienes que entender que vas a hacer cosas que son horribles. Todos los bebés son feos cuando nacen, ¿sabes? <risa> Todos. Y se van creando sobre la marcha. Entonces, si tu show, si tu contenido, si tus Exceles, si tu planeación, si tu modelo, eh, si tu peinado, si tu maquillaje, yo no sé, Entonces, en lo que sea que estés trabajando, si se ve feo, bueno, feliaste, pero para la otra, eh, eh, pues ya que te dejaste caer pues ya sabes un poquito por dónde puede ir la cosa y sigue le dando. No es más, esto es iterativo. Nada, nada sale espontáneo. Buenísimo. Y por último, una vez que ya no estés en este mundo, en este <risa> planeta, ¿con cuál frase te gustaría que te recordaran? Este, eh, eh, eh, <risa> cualquier frase relaciona. Eh, no, yo hablo mucho de Star Trek en mis espacios y entonces siempre responden con shot. Así que todo lo que decir es Star Trek. Y guardémonos con eso un poco. Muy bien. Ofelia, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. La verdad es que eh, quedó, digo, platicamos de bastantes cosas y quedan muchos temas por platicar. Siempre quedan. ¿no? Sobre todo eh, esta parte de cómo crear los medios y cómo esta ley digital ha amplificado los micro y pequeños mensajes y que ayudan a, a inclusive, a darle difusión a otro, y visibilidad a muchas... Act activistas, temáticas eh, poner en agenda algunas cosas entonces, pero me quedo contento con la charla y pues digo, muchas gracias por, por tu tiempo. <risa> Espero haber sido medianamente entretenida eh, y he dejado por ahí algún consejo dos de mis pobres y tres aprendizajes de la vida acerca de cómo hacer medios o cómo trabajar en medios eh, yo sé que hay una cantidad ridícula de youtubers tontos, no son tan tontos y que no se les olvide que también hay influencers, o sea, hay un influencer, hay un youtuber que es profesor de matemáticas que tiene cuatro millones de suscritos entonces, si los youtubers están idiotas y también metes a gente en esa bolsa, yo digo un poco de, no sé, hay tanta gente que... Es, y o oh, del otro lado, entretenimiento también es parte de... Así que, eh, les dejo ahí un rascanse en el corazón un poquito el... el eh, ¿A quién siguen y por qué? Y, y seamos parte de una bonita comunidad de la comunicación. Que eso me lo gozo mucho como nunca, como nunca. Yo, yo nunca le diré que no a un nuevo podcast, un espacio, en tu caso no es nuevo, pero... ¿Sabes? Como que a los, a los espacios... Indy de la comunicación. Por claro. eso, no porque somos personas de a fin de cuentas. Claro. Tus redes sociales para toda la comunidad que te pueda seguir. Se escribe con PH porque soy una intensa Ophelia. Entonces es of course. Ok. En todas las redes. En todas las redes que pueda. Porque, porque no dudo que habrá algún listo lista que por ahí se me adelanto en una, pero, pero en todos lados mayoritarios soy, of course. Muchas gracias. <ríe> pues bueno, sí, muchas tío. gracias a todos los titanes que ya llegaron hasta este, este punto. Pueden seguirnos en titanes podcast en la mayoría de las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.